Me quedé embarazada a mi primera filla en el 2007 y yo comuniqué a mi jefe. Y ella dijo que estaba embarazada y que contara con que en unos meses tenía que, que sustituirme. Y lo primero que me dijo fue: bueno, tú conoces tus responsabilidades y yo conozco las mías. Fue a su honor a Boa, esa. Y entonces desde ahí ya comenzó. Tuve que formar a una persona. Que a vuelta de mi baixa por maternidad se quedó con mi puesto. Y a mí me mandaron para un cuartucho que antes teníamos de almacén. Esa chica, la chica, me trataba, falaba a meus compañeros y eso falaba así de mí. La compañera de la derecha, así, se dirigía así a mí. No pronunciaba mi nombre, no me trataba con respeto, bueno, eso evidentemente. os compañeros? Siempre me leváis muy bien con los compañeros, yo. Ah, bueno. En cuanto mi jefe marchaba por la puerta, todos los demás me pedían, me consultaban cosas. Y e yo nunca tuve un problema por, por ayudar. Siempre el maltrato fue por parte del jefe, que es lo único que maltraté. E, Después me cambió varias veces de posto, me mandó para un lado, para otro, me tivo no seu, bueno, no despacho de ingeniería técnica que modificó entre él y su seu en no el medio. Evidentemente, ahí da totalmente. No, Ningún podía hablar conmigo, porque en canto hablaban conmigo y viña él y ya estaba, ¡Ay, vete, vete, vete! vete". Y debajo de mí hay unos baños eh, que solo usan los operarios porque realmente son más bien para cambiarse, tienen una ducha y tal. No son baños, baños. Y él pechaba a puerta de administración para que uno pudiera ir al baño de las chicas y tuviera que ir a ese baño. Y de esas sogarretas, uf, pues todo el rato. Bueno, a culpa de todo lo que se hacía mal de la empresa de mía, y eso es por descontado, él propuso sí. que me fora. Sí. O que pasa que, bueno, había que poner encima de la mesa muchos cartiños, creo, y eso <risa> no era factible para él, claro. No estaba dispuesta para él. Claro, él quería que me fuera porque él quería irme y sin nada, o sea. Como, como a mayor paro, parte de la paro, gente, vamos. Claro. El objetivo de, de ese comportamiento era precisamente eso. Siem, sí, siempre Siempre, fuera, ese. Sí, siempre, sí, siempre sí, claro. el objetivo siempre era mismo. Cuando llegó por, lo, por la asesoría de do, do Porriño y empezamos a hablar con Ela, primero nos dábamos crédito que esa situación se pudiera estar dando, que fuese una realidad. Eh. Y, y Ela eh, decía que se sentía capaz de aguantar y de, bueno, que era la situación que le tocara vivir y que así o iba a hacer. Y Mercedes llegó y le habló muchas veces con él y le pero Patri, ¿estás segura de que vas a poder aguantar esa situación? Porque cada día era una novedad, ¿eh? no sé si sí. esto se puede contar aquí en media hora, pero fue un periodo así, alongado en el tiempo, no tiempo, que cada día había un episodio eh, distinto. La pregunta era si ibas a aguantar y el carácter de él sí que ya estaba permitiendo sobrelevar esa situación. Nos también víamos que él era fuerte, valiente, capaz y nos también arropamos y apoyamos con todo lo que podíamos hacer. En ese momento, evidentemente, hay que hacer eh, artellar una denuncia en inspección de trabajo eh, explicando bien cuál era la situación que vivía Patri. Patri, en este momento di varias cosas, pero quedan aún moitas o atrás. Cesta eh, de Nadal, ah, de que verdad, ya daba a tus ¿sí? compañeros y a ti no te daba casi sí. nada o absolutamente nada, una humillación pública como, otras, como tantas. Eh, participaciones de Nadal, sí, a ti tampoco te daba. Y la pregunta siempre fue si ibas a aguantar y la eh, segunda pregunta era... Eh, eh, ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Estás dispuesta a enfrentar esa situación, enfrentarla con tus compañeros, con tu eh, el jefe y, en definitiva, con tu posible ¿no? eh, perda o no de tu puesto de trabajo? Pero bueno, esa duda siempre hay. A testi, a todas las mujeres que se achegan a CIGA en este caso, eh, que quieren ser nice o tienen previsto o ya están en ese proceso, eh, o la primera pregunta que nos hacen es si van a mantener o poder mantener su puesto de trabajo. Normal. Eh, como sabíamos que Patri avanzaba y era bastante fuerte, también la pregunta obligada era: ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algún tipo de, bueno, de negligencia que te hubieras cometido? ¿Algún tipo de eh, actitud de que él intentara represaliar por algún motivo? No, única y exclusivamente era por lo feito de, de atreverse, Patri en este caso, a ser NAI y por partida doble de eh, enfadado por lo feito de que eh, nos dan a razón en cierto sentido ahora que queremos concretar o horario para o cuidado dos eh, pequeños pequeñas ahora de, de que nos eh, den eh, baixas para cubrir ese tipo de situaciones este señor no entendía que eso es una realidad de que esos son derechos que tenemos adquiridos y o tiempo y trabajo nos costó, y no lo entendía y ese era el único motivo de esta actitud Única y exclusivamente. Es difícil de entender pero, eh, o difícil de creer, pero es una realidad y una realidad de que vive Patrick y que vive todo el mundo. Nos afortunadamente, a través de Patrick, tenemos la sorte de conocer una situación muy eh, excepcional, espero. Pero que sí se dan. Y, y, y siempre te queda la sensación de qué pena que otras mozas, eh, mujeres, no fuéramos suficientemente valientes para vivir, contarnos y que no se pudiéramos ayudar. Porque la inspección de trabajo en ese intre tenía una unidad especial dedicada a acoso, por lo menos aquí en Pontevedra, dedicada sí. a acoso por razón de género, vulneración de derecho y demás. Eh, que no existe en este momento. Hmm. Eh, creo que sigue abierta una campaña, según me decía otro día nuestra compañera Estela, técnica técnica de igualdad, que sigue abierta una campaña, pero que esa campaña no tiene o sea, no, no dotación de personal, ni tiene, ni tiene medios para poder actuar. Entonces, son asuntos bastante complicados, son complejos, es eh, e importante una manera de que entra o a inspección por la puerta y fala con los compañeros. Nos ayudado eh, una vez que invitamos a Patri. Tienes que coger una baixa porque es absolutamente imposible eh, aturar esa situación, ni siquiera con tu carácter que era, y a tu actitud, que eran muy buenas. Discutimos la contingencia de esa baixa y sí que se nos reconoce como accidente de trabajo. Eh, Patri eh, quería volver a trabajar, la quería volver a retomar, intentarlo y ver si era capaz de lidiar con toda esta situación. Y eh, pactamos una indemnización de 3.000 euros, ¿no? una indemnización simbólica, sí. que un poco venía a resarcir os danos y perjuicios, ¿no? que le causara toda esta eh, situación, se pacto no es un soldado, en este caso pues a Ciga, y él ha decidido eh, volver a reincorporarse a su puesto de trabajo. Y ya te que yo creo que a victoria, la no. mejor <ríe> de las victorias. Eh, Repitense eh, feitos como este, yo atrevo a decir que diariamente en eh, no los país, en los locales, atendemos personas que están, eh, mujeres principalmente, que están en la situación en la que, que estivo Patricia. Atendemos a compañeras acusadas durante el embarazo, a vuelta de maternidad, en toda clase de empresas, grandes y e pequeñas, con la mayor o menor carga de violencia, ¿eh? pero siempre con la intención de de invitarlas a que abandonen vuestros puestos de trabajo y que dejan de ser valoradas como trabajadoras. A estas mujeres se si aplican los prejuicios que tienen sobre la maternidad, que hay sobre la terminada, que es el asentismo laboral, a falta de dedicación, a falta de entrega. Son prejuicios que derivan en un castigo continuo por parte de los jefes y de las jefas, en muchas ocasiones invisibilizando y esqueciendo a su valía. Tratadas como meros instrumentos de producción, una visión que ataca a nuestra condición humana y que imponga la lógica capitalista con consecuencias penosas para la vida de las mujeres. Son, y temo las en los locales, encargadas que dejan de ser encargadas en Bresca, que dejan de ser encargadas en los supermercados de Freud, son ingenieras que pasan de ser chefas de producción a ser asuntas de cualquier cosa, dependentas y camareras que mudan los horarios comerciales silladas en cuartos con sin posibilidad de relacionarse, como ya aconteció a Patricia, operarias de producción a las que les denegan una reducción de jornada. son recepcionistas de hotel que dejan de hablar de, de los compañeros por negarse a trabajar en quendas de noche o estar embarazadas, caseiras de, de banca sobradamente preparadas sin posibilidad de avanzar en su carrera profesional, son trabajadores de TT a las que no les vuelven a llamar, son conductoras de autobús a las que dejan sin línea, sin nada, y e compañeras as que, que escondieron un mal momento, que no consultaron con la empresa a su decisión de ser NAIS. Son trabajadoras que, casi en no el 100% de los casos, acaban negociando un despedimento para poder continuar, para no caer enfermas, para no acabar clonificando procesos de ansiedad y e depresión. A las que llegan ahí, a las que llegan, a, a, llegan a ansiedad y e depresión, que son moitas también, se les denega enfermedad de profesional, no se les ofrece ayuda psicológica. En muchas ocasiones son forzadas por la inspección médica a acoller a collera alta e incorporarse a su puesto de trabajo, sin protección alguna. Contra todo pronóstico, decida que paga pena aguantar, que puede esperar 10 años por la justicia y que puede seguir yendo a trabajar y e demostrar a su avalía. Precísese de una mujer que arrisque a su salud para defender a su dignidad, de una mujer a que ose y ciga. Y al resto de mujeres tenemos que reconocer y agradecer eternamente que las jornadas de LOITA, como que tenemos hoy de marzo, cada vez son más importantes. A participación de todas, hace imprescindible para exigir en las rutas, en los centros de trabajo, un cambio real de las condiciones laborales, en igualdad de oportunidades, a fin de la discriminación, del acoso, de las agresiones, en definitiva de todo tipo de violencias contra las mujeres por el feito de sermos mujeres. En la CIGA hacemos un llamamiento a todas las mujeres a secundar la folga de 24 horas convocada para este 8 de marzo y al conjunto de la clase de trabajadora a participar en la manifestación que se convocará durante la jornada.